partido es Rafa Gol con el mejor equipo deportivo Rafa Gol Gol Gol Gol Gol Gol, gol, gol, gol, el Rafa Gol. Rafa, Rafa Gol. Go, go. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Bienvenidos. Aquí iniciamos el superdebate. Con nuestra nueva pista musical le damos la bienvenida a todos. Bueno, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de poder llegar a sus pantallas. Gracias a todas las personas que hacen posible que nosotros estemos al aire, especialmente a nuestro gobernador, el doctor Aníbal Gaviria, el doctor Miguel Sánchez, nuestro gerente de Teleantioquia, a Bacut Vázquez, a Juan Gabriel Serna eh, Juan Gabriel Cerna González, bueno, a, a todas las personas que de una u otra manera pues, han hecho posible que estemos acá. Y damos gracias a Dios por, nuevamente, porque nos permite estar al aire con todos y cada uno de nuestros televidentes que. A partir de hoy iniciamos la temporada número 14 en Teleantioquia eh, El primero de, septiembre, de, de febrero de este año cumplimos 21 años de nuestro programa Rafa Gol Al aire en radio y 20 en televisión Pero en televisión ya llevamos 14 años en Teleantioquia Así que damos gracias a Dios por todo lo que nos permite vivir nuevamente Y esperamos que ustedes nos llamen hoy a nuestra línea 232-4604. Marquen ya 232-4604 y 018-051-5015, que son las dos líneas que tenemos habilitadas para que ustedes nos reporten sin su sintonía. Y bueno, y a ver, a ver cómo les va hoy, porque vea, tengo esta camiseta de Independiente de Medellín, la camiseta de visitante del equipo rojo que voy a sortear entre los hinchas del Medellín, que nos llamen hoy. Entonces, marquen si se quiere ganar esta camiseta la camiseta con la que juega Medellín de visitantes. esta es la segunda porque la primera es la roja la segunda es esta y la tercera es con la que jugó hoy Medellín frente al equipo del, del Envigado y vamos a estar entregando esta, miren esto ya este reloj tan espectacular que le tengo, ponchemelo ahí ahora sí, vamos a estar entregando este espectacular reloj para los hinchas del Atlético Nacional el reloj Di Mario. La precisión suiza estaremos entregando entre los televidentes hinchas de Nacional que llamen al programa por hoy. Así que espero se, se reporten al 232-46042-51 al 018051-5015. Bueno, vamos al debate porque hoy vivo fútbol. Aquí estaremos con ustedes. Y desde luego con nuestros panelistas. Nacional, Medellín. Nacional jugó esta semana y Nacional perdió frente al Bucaramanga. Y el Medellín esta semana empató, o volvió a empatar y el partido anterior empató y el, el anterior también lo empató. Sumando puntos de aunito, pero no gana, no hace goles. Hoy 1-0. En el minuto, a, a los 40 segundos ya estaba ganando Medellín y ahí, ahí se paró Medellín. Mataca, no llega, no hace goles, no define. De eso vamos a estar hablando en algún momento. Sacar el Superdata. El Superdata lo presentamos a nombre de Colanta. Con Colanta. Con las nuevas carnes porcionadas Colanta, vas a la fija y facilito. Porque son prácticas fáciles de preparar. Están listas para llevar y tienen todo el sabor y calidad de nuestro campo. Encuéntralas en tiendas y Mercolanta. También en carnes Colanta sabe más, sabe a campo. Bueno, y ahora sí nos vamos al debate, nos vamos a la polémica y a esta hora queremos darle la bienvenida al hombre que no tiene pelos en la lengua, que va siempre de frente con la verdad y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares. Son tres moscas. Don Luciano González Sequea. Nos complace tenerlo este año, temporada 14 y realmente no sé si a usted le tiene preocupado la actuación de su equipo atlético nacional. Luciano, vea. Eh, como estamos ahora, por, lo tengo a 9.15, estamos a 9.15, no lo puedo ni saludar, pero, porque aquí guardamos las medidas de bioseguridad. Don Luciano, buenas noches. Buenas noches, señor director, buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad, muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Yo empiezo con un paréntesis, don Gustavo, se le escuchó muy bien el comercial de Colanta. Como, como los buenos tiempos de Radio Ritmos allá en la playa con Córdoba. Radio Ritmos. Yo, he yo he hecho el verdadero proceso de la radio. La, eso la eso me enorgullece. Si usted me piensa por debajear. No, es que no lo pues, estoy por No, debajeando. es que de usted, yo. Yo ando con ustedes con los guayos arriba. Se dan cuenta, se dan cuenta. Trata uno de ser formal, de enaltecerlo. Sí. Porque él le hace homenaje a la radio, leyó eso en el tono de locutor que él tiene, brillantemente, y, y se enoja. Tengo tres sensaciones. A la ver. primera, una alegría profunda de estar otra vez en este horario, en este espacio, en este nuestro canal regional. La segunda, una inconformidad absoluta Ajá. con la línea de mando de Atlético Nacional. Ahora que esa palabra está tan de moda, la línea de mando de Atlético Nacional... Ni es línea ni manda, ni es línea ni manda. ¿Qué se supone que sea la línea de mando de un equipo de fútbol? Su junta directiva y su dirección técnica. Su junta directiva, la cabeza, la que decide todo, y su dirección técnica. Resulta que las dos ni son líneas ni manda. Porque hay una junta directiva tranquilas. Invirtieron una millonada para tener jugadores banqueados y tranquilos. Menos no se les escucha modular nada. Atropellan al equipo en las canchas colombianas. Los señores del Pito, sí, los señores del Pito, que hace exactamente ocho días le quitaron tres puntos a Atlético Nacional por una decisión injusta, totalmente injusta. Los bueno, señores del Pito, sí, mi querido, bueno, mi querido Rogerio, los señores del Pito. Que son protagonistas del fútbol colombiano, están por encima de todo el mundo. Y ningún pronunciamiento, todo bien, tranquilo. No, no. El señor técnico, después de esa asquerosa presentación, que es lo menos que merece que se llame eso, asquerosa presentación, que si hizo en Bucaramanga, sale a decir que está tranquilo, que este, que, que partido también jugado y acabó de perder. ¡Qué partido tan bien jugado! ¡Qué muchachos! ¡Qué maravilla! Y mantuvo a un paquete uruguayo. Noventa y pico de minutos en el campo de juego y no fue capaz de sacarlo. Porque sabe que ese paquete uruguayo tiene la fama que, que en Ecuador le pegaba a sus técnicos cada que lo cambiaban. Y parece que este quiere evitar el problema. El técnico <risas> atlético nacional. Y la tercera sí es una sensación que se me produjo hace exactamente... Cuatro horas atrás, oiga, ¿Qué pasó? A ver, aquí en este programa, por Ajá. allá en diciembre, dijo una vez que Matías Mier no era la gran contratación ni el gran golpe de al opinión. Contrario, de al contrario, el deportivo al contrario, al contrario está medellín. grabado. Y resulta que brincaron todos con, con rayos y centellas. Y hoy, Matías Mier es muy malo, las contrataciones son pésimas y Hernán Gómez es el peor técnico del mundo. Entonces, claro que esa preocupación para mí es la menor, pero sí me preocupa que mis amigos del escuadrón anden tan descuadernados ahora, no. reconociendo que don Raúl Giraldo, como la directiva del Nacional, tiró la platica por la alcantarilla, trayendo jugadores que no merecen esa camiseta. Empezando, según ustedes, según ustedes. Por el señor Matías Fierro. empezando según ustedes, que ya hoy lo descalificaron, que no, que anda nada, que yo no sé qué, que eso para qué. Entonces, ¿en qué están los directivos del fútbol? Pero bueno, ese tercer problema es el menor, los dos primeros bueno, ¿qué sí otro que me problema tiene a, le a ver, ¿qué más? ¿La no, caída no más. del dólar le provocó. No, no, no, no, no, no, eso, eso yo, yo pertenezco al proletariado, eso no tiene por qué afectar a mí. No, porque mi, como, mi, a usted mi, lo afecta hasta mi el pro... clima, hermano, hasta mi, el clima lo afecta. Mi problema es buscar todos los días para poder llevar la papita a la mesa, bueno. ese es mi problema, que se caiga el dólar, que, que, que, que, que los billones que invierten en carreteras se pierdan, se lo roben y el desempleo en Colombia alguna... De eso sí me preocupa eso sí me preocupa. alguna, sí me ¿alguna preocupa? objeción como diría eso ¿no? sí me preocupa o usted no le preocupa como usted tiene tan buen empleo entonces los demás seguramente no le preocupan no pero Así es, usted. es que usted no puede pensar por mí señor eso sí me preocupa que la gente esté sin empleo en medio de semejante y atroz pandemia que todavía no se ha acabado bueno. que todavía no se ha terminado bueno señor González muchas gracias seguimos saludando a los panelistas Gustavo Osorio Salazar. A ver, hoy su equipo, su equipo viene en una serie de empatitis. Y le hago la pregunta. Esta, esta frase es suya. Sí. Medellín tiene más puntos que fútbol. Sí. Bienvenido, señor Osorio. Eh, gracias, don Rafa Gol. Le doy gracias a Dios por todo. Y ni le voy a responder al señor González porque entró en un galimatías. Mire, el año pasado dijo, dijo, oh, eso está muy como claro. discurso 20 de julio. Eso está muy claro. Matías Mier, golpe de opinión, <risa> golpe de opinión. Después aquí se patració ante todos, no, no, dijo no. que no había dicho eso. No, no, no. Pero bueno, mire, en el caso de Matías Mier, primero no lo he, no lo he descalificado, porque si yo lo critico hoy por su actuación, su actuación fue mala, pero no quiero decir con eso que es mal jugador. Segundo, Bolillo Gómez es mi técnico, yo soy bolillista, pero tengo derecho a criticarlo. Porque el primero no es perfecto y sí aparte, está desactualizado. Y, y a, o No, no para mí no está desactualizado, pero no ha podido en la fase ofensiva porque ese equipo no sabe hacer los cambios. No, así de no, sencillo. no y, de, y de mitad de cancha hacia arriba no ha podido con el equipo no porque puede. ese equipo por momento juega hasta feo. Así de sencillo le digo, le digo a Bolillo y entonces yo no estoy descalificando. A las contrataciones, porque Buletich, ¿quién va a no, descalificar no. a Buletich, que a es el mejor él. jugador y que le da lecciones a todo? Viene hasta marcar, hombre. Viene hasta la mitad de la cancha a marcar y a iniciar el juego cuando el equipo está nublado por allí. Es el juego, Pero poco. vea, voy a partir de esto. Pero Jan Pineda, ¿a la que Freddy Rincón. Ah, eso lo dijo Bolillo. Dijo eso Bolillo. Lo dijo, dijo Bolillo y, y él tendrá que y, y y y Harris, Harris por eso. Y Harris, mire, un volante... Sea, ya, ya es volante, sea, no es punto y no volante. Para mí, para mí, Bolillo y compañía, no más con el cuento que el equipo está en construcción. A mí ya no. Ya desmonté esa frase de que el equipo está en construcción. Llevan 13 partidos, ojo. Bolillo ha dirigido 13 partidos. En 13 partidos, en 13 partidos, ya, hermano, un equipo no está en construcción. Ya está rodando. Y ya tienen que conocerse a la perfección los jugadores porque 10 partidos de la Liga más 3 de la Copa. Así que ya el equipo tiene que estar funcionando perfectamente. Así que se cuento conmigo ya no va del equipo en construcción porque creo que hoy lo repitió Panzer Carvajal en la rueda de prensa. Y esta, de los mismos creadores, oigan, escuchen esto, escuchen esto, hinchas, escuchen esto en cualquier parte del mundo. De los mismos creadores de Se vendió Medellín, que lo dijeron hace como un año, ahora ya volvieron a reabrir la fábrica de humo con el cuento de que Cano viene para Independiente Medellín. Si usted, si usted me da un minuto más, yo le cuento la historia de Cano brevemente. Si usted me, o la contamos más adelante, la historia de Cano. Si Cano viene o no viene. ¿Usted cree que viene Cano? No, de quién? No, no, no. Bueno. Mire, ah, es Cano humo. Eso es un... Yo hablé, yo hablé ayer con una persona llegada José Constanzo, que es el representante de él, y el señor José Constanzo, me pasó un audio de José Constanzo, y el señor José Constanzo dijo que el señor Germán Ezequiel Cano por ahora no sale de Brasil, tiene ofertas de Brasil. Hay que aclarar que él se fue a la B con el equipo Vasco da Gama, pero él no va a ir a la B él tiene ofertas de equipos grandes en Brasil, entre ellos San Pablo, y es posible que acepte una oferta de San Pablo. Y tiene plan B. El plan B lo esperan también en Estados Unidos, porque si ustedes se acuerdan, la Liga, la MLS, no ha comenzado en los Estados Unidos y él podría ser inscrito por algún equipo en los Estados Unidos. Así que tiene plan A y plan B. Así que de los mismos creadores de Medellín se vendió, es... Que Cano viene para Independiente Medellín. Tengo que decirle a toda la afición, yo quisiera que Cano estuviera en Independiente Medellín, pero a esta hora tengo que decirles que eso es mentira, que es mentira. ¿Y será que Nacional lo podría contactar? Porque como él dijo que sí. nunca más en qué yo en no sé. Colombia se. no juega. ¿Pues bueno, lo hace no, por, sí. por Está en este momento en la B de Brasil. Eso obviamente lo va devaluando, ¿no? Eso sí, te digo que ¿Tiene es mejor 35 que, que se Alves, mejor que sea Alves Tiene, sí es. Bueno, Pero es que mejor que Alves soy yo que soy tuyido, no te preocupes. <risa> Tiene 35 años, está en la B de Brasil. Si de pronto Nacional o sea, le hace un guiñito, decirle a Constanzo a ver si de pronto, hombre, eh, puede el doctor Juan David Pérez hacerle una llamadita a ver si le interesaría venir al Atlético Nacional... Yo no juego, sino Medellín. Y tiene derecho a che, pensar lo que quiera. Che. Bueno, Él tiene no, Tiene derecho solamente, a pensar lo que quiera. Solamente quiero verlo. Ahora que está en las angarillas no, deportivas, angarillas. en papito, las angarillas deportivas, la dólares, porque se fue para la verga. ganando en dólares. No, escribió que mucha plata. Que está en yo no estoy hablando Usted de Usted sería no. comunicador del Medellín, le pregunto. El, el, Usted no, no, sería no. comunicador del Medellín. El equipo puede que esté mal? pero él tiene mucha guita, no, ojalá vos yo... y yo tuviéramos siquiera, vea por ahí la milésima parte de lo que oiga, tiene Cano. Oiga, no, es que yo no, yo no estoy hablando de plata, estoy hablando de gloria deportiva. Bueno, ya, eh, listo. Está fracasado en Brasil, será que si Nacional hace un guiñito y... No, no, ni siquiera conversaría, bueno, ¡Che, yo no voy a medo subir. lo está haciendo para humillarse no! de can. Ya, no, bueno, no, ya, ya, ya, no, ya no, sabemos. No, no, ya no sabía no. que él iba a utilizar eso como Como caballito de batalla. <ríe> sí. Bueno, le quiero decir a la gente que pueden seguir marcando nuestra línea 232-4604 y 0-1-8-050-1-50-15 para participar de los premios. Hay una pregunta y es ¿quién ha sido el goleador histórico del Envigado Fútbol Club? Hoy jugó envigado empató uno con Medellín, uno a uno. Y la pregunta es, ¿quién es el jugador histórico, goleador histórico que ha tenido Envigado Fútbol Club? Exacto. Una pistica, la, la O. Exacto, exacto. Ah, y fue campeón con Nacional y con Medellín. Exacto. Y, y está en el municipio el doctor Braulio. Ya. Eh, Oiga, oh, a propósito, Rafa, 10 sí. segundos. El doctor Braulio... Braulio Espinosa, el, Espinoza, el alcalde de Envigado, va a ser el primer alcalde que va a pavimentar 100% a su municipio. Eso es una hazaña que hay que destacarse al burgomaestre de Envigado. 100% el municipio de Envigado estará pavimentado. Bueno, para que usted va a apartamento entonces en Envigado. A ver, sigamos. <risa> en la mesa de la polémica no, es pobre, del no debate, le damos la bienvenida hasta ahora a don Augusto Velosa, el cirujano del comentario. Hola don Rafael, compañeros televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, rápidamente un éxito lo del Medellín y también de Nacional, Juan Fer Quintero. Después de un año sin jugar, hoy debutó, marcó pase gol y tal, con el equipo de Jordi Cruyff por allá eh, al otro lado del charco. Bien por Juan Fer Quintero. Pero hay una tristeza, los estadios cerrados y los equipos son amenazados de muerte. Hoy la Di Mayor ha tenido que sacar un comunicado porque tres equipos han sido amenazados, eh, en primera instancia la América de Cali. Directivo. Eh, a los directivos y a los jugadores, a Meri, al Deportivo Pereira le cogieron el bus y le pegaron la cara en el rostro a, a este muchacho de la rosa, ¿no? y al Real Cartagena, pancartas por toda la ciudad amenazando de muerte a los jugadores de fútbol, entonces dice la de Mayor que con tristeza e indignación hemos visto cómo tres equipos han sido víctimas de amenaza, etcétera, etcétera, etcétera. Y los mismos hinchas en los, en, en, en los barrios, en Cali una niña en este momento está entre la vida y la muerte, una niña de un año recibe un, una bala perdida, Enfrentamientos entre hinchas del Deportivo Cali y el América de Cali. Enfrentamientos en Bogotá, en un barrio, hinchas de Millonarios América, un muerto, un herido. Enfrentamientos entre los mismos hinchas de Santa Fe, que está cumpliendo hoy 80, 80 años de vida la institución cardenal, felicitaciones directivos e hinchas. Pero, hermano, el, el, el, el acabose total tras milenio y muchos sectores de la capital de la República. Sigue la violencia. Otro tema, hombre, las declaraciones de Eduardo Pimentel, ¿no? Le robaron el partidito contra Equidad. Chico, voy aquí, chico. Ese bar, terrible. Dice Eduardo Pimentel. Hombre, furioso con el bar. Esto, esto apesta, dice Eduardo Pimentel. Es lamentable y nauseabundo. Algo similar a lo que pasa con la JET, Justicia, Espe con la Jep, Justicia Especial para la Paz. Ese tema, la ese tema del bar es terrible, ¿no? Nos pone una tecnología para que no se equivoquen, para ayudar a los árbitros. Y ellos. Es tan lamentable el nivel de los árbitros que se siguen equivocando con Barito o Rafa Gol sobre, sobre Mier, permítame una cosa, sobre Mier. Cuando llegó cuando Mier, llegaba como goleador, como goleador del fútbol colombiano al Medellín. Nadie dijo nada, sí es cierto, pero sus participaciones después de un golcito que hizo en sus primeros partidos con el Medellín, no ha vuelto a aparecer. Fuera de eso lo mandan sobre el costado izquierdo, pegado a la raya, es un jugador muy pesado, muy lento. Hoy estuve averiguando el tema, cuando él llega fracasado el Junior de Barranquilla Equidad. En la primera fase con Luis Fernando eh, Suárez no hace un solo gol y fracasa. Luego llega el Beto Sierra, no hace ningún gol y fracasa. Pero llega Alexis García, le da cariñito, lo pone de centro delantero, porque se lesionó Peralti y los otros centros delanteros, y el hombre responde con 10 goles. Uno de penalti, otro de tiro libre, otro de taponazo de medir y larga distancia. Olímpico inclusive. Hay, y un olímpico. Hay que reubicarlo en Medellín, pero hay que bajarle la grasa y el peso. Rafa, mire, sabes qué me decían la gente en Bogotá? Tenían que bajarle por cada temporada 10 kilos. Tipo, tiene una, tiende a la obesidad, es muy pesado. En este momento no rinde en el Medellín. Ese es el tema. Y hay, es jugadores, echen, pues. y hay jugadores como Rolín, que hasta el momento no están demostrando nada. Lástima, los dolaritos que invirtieron en el jugador uruguayo. Yo no sé cómo fue llamado a Selección Uruguaya de Fútbol, no sé. Pero hay jugadores que están rindiendo en Medellín y otros que no están rindiendo dentro de las novedades y contrataciones, mi estimado Rafa Gol. Bueno, muy bien, cirujano. No olviden que este superdebate debate lo transmitimos de lunes a viernes de 12 del día a 3 de la tarde en La Voz del Río Grande 910 en el AM y en las plataformas de YouTube, de, de YouTube Rafa Gol Linares por Facebook Live. Estamos en Rafa Gol al aire y en nuestra emisora virtual www.rafagol.com. A esta hora estamos también por todas nuestras redes emitiendo el programa. En la mesa de la polémica saludamos a don Juan Diego Arroyave. Buenas noches, Juan. Y usted cómo vive al Medellín y a usted sí le preocupa a Guimarães como a Luciano o no. Buenas noches, don Rafa Gómez. Saludo especial para usted, para todos los televidentes. Ay, lo que pasa es que técnico que cuando habla es ese conformismo, esa, no sé, como, como, como que sí, como que no, no, estamos trabajando va de las respuestas, se va por otros lados cuando le preguntan cosas puntuales. Y ese, ese conformismo es el que, la verdad, a toda la parcialidad verdolaga está preocupando. Porque es que es un Nacional que todavía no, no, no agrada, no gusta, todavía no, no, no entra dentro de ese, eh, eh, dentro de lo que tiene que entrar dentro de los hinchas. No es un equipo que tenga claridad en niveles individuales, es un equipo que tiene mucho problema en jugadores que todavía no encuentran el camino solamente se salvan uno que otro. Por fortuna, Harlan Barrera ha subido el nivel. Él entendió que tenía que subir el nivel, lo ha subido. Lo, lo, este muchacho, es el único que mantiene su nivel, se llama eh, Gerson Mosquera. De ahí para ahí contar, Valdomero Perlaz, algunos partidos. No diga eso, que es pero, sí, sí, pero, Pero, en otros, en otros aspectos, en otras posiciones, la verdad, muy preocupante. Preocupante, lo, eh, repito, los niveles. Y eso, de eso no se salva tampoco el Medellín. Entonces... No sabemos si es el tema del fútbol o qué será, qué será lo que está fallando al interior, qué es lo que está pasando y la pregunta que será es el técnico y él nunca encuentra o, o, o se acomoda, es una, una acomodación referente a los cuestionamientos, entonces eso es lo que le preocupa a uno de Nacional, qué va a pasar, cada partido es un signo de interrogación, ahora se pregunta uno qué va a pasar contra lanza petrolera después de lo que pasó frente a Bucaramanga, después de esa goleada con un equipo que se esperaba era para ganar, es más, hasta yo mismo me incluyo, yo, lo, lo dijimos durante la semana en el programa de radio. Hombre, este es un partido para que Nacional intente hacer unos, unos laboratorios, a ver de pronto Marulanda, darle la oportunidad a Marulanda, a ver este muchacho Chacón, a ver en qué está, comenzar a darle minutos a ciertos jugadores. Y mire, mire con la que salió. Entonces, eh, le, le va bien mal, vienen los signos de interrogación para el partido Frente a Alianza Petrolera. O sea, ahí tiene que mejorar muchísimo este Nacional. Y de tener un resultado adverso, quién sabe qué estará pasando en próximas horas. No estamos diciendo que se vaya a ir el técnico, pero no sabemos qué puede pasar referente al tema de si, si va a seguir el equipo en mejora o si va a quedar en, la misma, en el mismo nivel o, o ganando o empatando, como ha pasado con, con, con, por ejemplo, con Medellín, que eso es lo que lo ha salvado, la sumatoria de puntos. Porque tocando el tema de Medellín, estamos por, un, por el mismo nivel, niveles de jugadores que son tan pobres. A ver, el primer partido frente a Junior, todos lo recuerdan. Y aquí había gente muy emocionada. No, ahora sí, este Medellín ya, nadie nos va a parar. Lo escuchamos aquí muchas veces. Eh, después de ese partido frente a Junior, pare de contar. De ahí para acá, como que se les hubiera olvidado jugar para el fútbol a muchos jugadores. No había un tridente que era muy efectivo. Reina, Mier, Buletiz. El único que se mantiene es Buletiz, es el más regular de todos. De ahí, pare de contar. Se esperaba de, de, de, de Alex Castro algo, nada. Se esperaba de, de Jean Pineda, nada. Alice. Harris, nada. Y jugadores que no entran. Hoy, hoy ubican a este muchacho, es que Juan Carlos Díaz, frente a Envigado. Es que y fue total... Eh, to... No encontraba la posición. Es jugador de otro corte. No no no, no entendía el 4-1 que, que, que intentó hacer bolillo. No la he en en con ningún técnico, Juan Diego. Y, no te preocupes de, ahí, de Juan Carlos Díaz. Y, y entonces, Luciano eh, eh, eh, y, y televidentes, es muy difícil cuando un equipo no tiene niveles altos encontrar el juego, el juego adecuado. Si no hay niveles e individuales, no, va a ser muy difícil encontrar el juego. Y aquí ha bajado mucho Medellín en eso. Por fortuna, no ha perdido, no ha tenido eh, derrotas catastróficas como la que tuvo Nacional el, el, el partido pasado. Por fortuna ha tenido los empates, sigue sumando, ahí está, pero tiene que mejorar muchísimo los niveles individuales de Rafa Gol. Ahí es donde está el cuy del asunto. ¿Qué pasa con los jugadores que no están haciendo absolutamente nada? Bueno, muchas gracias Juan Diego. Repito, la línea telefónica 232-4604 y el 01-8051-5115 para la gente que está fuera del departamento. Llamen y participen. La pregunta, ¿cuál ha sido el jugador histórico del Envigado Fútbol Club? Ya lo, la pista He quedó la voz muy fácil. Y les recuerdo que este debate, este debate lo transmitimos de lunes a viernes de 12 del día 3 de la tarde en la voz del Río Grande 910 AM en Medellín y... ...a través de nuestras plataformas... ...en Facebook Live, Rafa Gol al aire... ...en YouTube, estamos con Rafa Gol Linares... ...y nuestra emisora virtual... ...www.rafagol.com ...le damos la bienvenida... ...hasta ahora a la mesa del debate... ...de la polémica, a Don Elkin... ...la voz... ...Hola Don Rafa Gol, saludo rompecostillas... ...para usted, compañeros... ...internautas, de nuevo, el saludo rompecostillas... ...para ustedes... Los televidentes, los mejores del mundo. Esto es muy sencillo con el Deportivo Independiente Medellín, porque claro, cuando inició el campeonato, el equipo rojo, yo diría, comenzó mejor jugando que ahora, que es muy curioso, porque si hablamos de mayor cantidad de entrenamientos y de partidos, uno podría decir que el equipo debe mejorar, pero ha ido en involución. El equipo rojo de Antioquia. Yo no sé, yo no me trago ese cuento y me disculpan. ¿Qué? Porque cuenta? es que resulta que en la rueda de prensa no estuvo el técnico Hernán Darío Gómez. Eh, él ha venido padeciendo algunos inconvenientes físicos, me advierten desde comunicaciones que tiene un problema en los pies y por eso no estuvo. Pero yo, después Pero de eso observar... eso no es como una justificación. ¿la déjeme terminar que ahí voy. Y usted dio en el clavo, de don Rafa Gol. Es que resulta que cuando uno ve las imágenes de Hernán Darío Gómez terminando el partido, eh, cuestionándose, echando cuestionando, echando madrazos a lo paisa, pues uno diría, el equipo no está jugando bien, independiente del resultado, porque muchas veces los resultados son accidentes del fútbol. En más, Medellín está dentro de los ocho de Colombia. Pero esos puntos, como dice don Gustavo, no reflejan el rendimiento futbolístico del equipo. Mire, aquí hay algo para notar. Eh, Buletiz marca diferencia enorme, es el máximo goleador del fútbol colombiano, tiene seis goles, ha hecho dos pases gol y es un hombre que va, marca y ataca. Y los demás... Es que hoy muchos deberían darle ese punto a Buletis, hablando de Independiente Medellín. El equipo viene jugando mal. ¿Sabe qué le abono a Hernán Darío Gómez? Que por lo menos está haciendo algunos cambios. Eh, sienta Reina, mete a Mier, saca a Mier, a ver qué le dan los muchachos. Pero la verdad... Vienen en un bajón futbolístico muchos. Envigado Fútbol Club, el otro equipo de la tierra. Hombre, ojalá Envigado jugase así todos los partidos ante Nacional y Medellín, como lo han hecho, enfrentando otros equipos del fútbol colombiano. Estaría arriba en la tabla de posiciones, porque Envigado no me disgustó, jugó bien, sobre todo en el segundo tiempo. Pero Envigado, solamente juegan bien ante Nacional y Medellín, teniendo, me parece, jugadores de buena capacidad futbolística. ¿Usted sabe qué es esto, don Rafa Gol? Esto es una muñeca. Esta muñeca le falta el técnico de Atlético Nacional, cambiando de tema. ¿Sí? El señor Guimaraes sí le falta muñeca, porque es que en, en siete ocho partidos, utilizando ¿No a Alves, miedo poner muñeca, siendo un jugador que llega para marcar goles y no los hace, Ese es para que los saque del terreno de juego. Falta de muñeca, falta de dirección técnica en Atlético Nacional. Yo sigo insistiendo, porque es lo mismo con Medellín, los dos están dentro de los ocho de Colombia, Aquí se está cumpliendo en resultados el objetivo principal, que es en la primera parte ingresar a los ocho. Pero el cómo el fútbol no convence en Atlético Nacional. Mi titular en Bucaramanga fue, Nacional perdió con vergüenza, mucha vergüenza. Y soy directo, si pierde ante Alianza Petrolera, no solamente ay, se debe ir el técnico, apale, los jugadores, vamos. Nacho, el presidente, sino todo lo que gira en torno a Nacional. No más manchar esta camiseta verdolaga, señores jugadores. Gracias a la voz por ese amor a la no, que... con Y Con mucho gusto. Y cambió de técnico Alianza Petrolera. Ay, ay, ay. Ah, sí. No, ah, no, es que, venga, es hay una que pregunta para cosa. Luciano. Luciano, Señor. usted qué dice que Cano... Entonces, que, que vaya otro equipo y que él dice que no, yo le pregunto, ¿usted qué quiere tanto a Nacional si le dicen que sea comunicador del Medellín? ¿Usted aceptaría? De pronto, uh, de pronto... No, no aceptaría jamás, porque yo tengo principios y así como lo he, como lo he dicho, yo tengo principios. Eso dijo, yo, eso yo, dijo Cano, yo no que que respetar a Cano, no Tienes que respetar a Cano sí, en esa decisión. Sí. Eso me gusta que hubieras dicho eso, nunca no, serías comunicado del no, Medellín. No, jamás Tampoco te lo jamás. van a ofertar, pero tenés que respetar a Germán Ezequiel no, Cano. No, yo tenés solamente que dije, esa es una decisión de él. No, yo ah. es, es que yo no estoy cuestionando, yo solamente oh, dije, es que es, no, eh. yo solamente dije que él como como fue de vehemente cuando dijo, Che, yo, a Medellín, ningún equipo pero, en Colombia que me llame. Ah, no, es argentino, pues. Sí, pero. No es argentino, pero ningún equipo en Colombia que me llame, che, porque yo solamente amo a Medellín. Ah. Y se tiró al piso y yo no todo. Pues yo lo quiero ver ahora que, sí, él tiene... que futbolística. ¿Qué tal una oferta? Quita Nacional, por ejemplo, de Junior al señor Cano. ¿Qué tal? De millonarios al señor Cano. ¿qué millonarios, millonarios. Hace rato de, ay, lo que Diría, diría, de, un, diría ay, lo mismo. Hace rato mil, de, lo que se llama Si trabaja Uribe, Brasil. Es que yo quiero ver eso. ¿Por qué no puede traer acá? Ve, y a propósito de Nacional y Alianza Petrolera, ¿qué horas son, Rafa Gol? ¿Qué horas necesita? Yo tengo aquí el cronómetro. Si empezamos a las nueve y media. <risa> Son las 10. Si empezamos a las 9 y media, vos has hablado media hora. Son las 10 pasaditas. 10 bueno, y un minuto. 10 y un minuto. 10 pasaditas. De tres. Se ah, los estoy fácil. diciendo. No sería extraño que Alianza Petrolera le ganara a Atlético Nacional en su patria. Se suman todos los factores: equipo malo, Alianza Petrolera. Equipo en las angarillas, Alianza Petrolera, equipo sin técnico, Alianza no, Petrolera, técnico. equipo tirado no, ahí por cumplir, será el factor que, perfecto que, para que Nacional que, pierda. Ahí, sí. Y como a mí me gusta ser previsivo, a mí me gusta ser previsivo, ¿qué pasará si el señor Guimaraes vuelve a perder? Nada, seguramente no pasa nada, nada, porque él firmó contrato sí, por un año y ya no son pues, muy respetuosos. Pues respetuosos el señor... de las firmas. Sí, eh, pero de algunos, porque... De algunos, sí, al señor. Sí, señor. anterior, para no nombrarlo, sí, señor. lo sacaron. No, le ah, digo otro. Por para hacer una línea de tres, ojos Sí, por una pues, línea ¿qué de no tres. ¿Por le gustó Ardila? Barrabás Gómez, lo sacaron porque Bolillo, que era técnico de Santa Fe, le metió 5-0 y al otro día lo estaban echando. Pues bueno, bueno yo, yo solamente no, me, me quiero como prevenir, ¿no? Me no, quiero como prevenir... Y como que no hay explicación a lo que... Uno con Dayo Andrade, con técnico, Barrera, con Vladimir Hernández, con Castro, con Baldomero Perlaza y dependiendo de Jefferson Duque, estamos muy bien en Atlético Nacional. Juan Diego, usted estamos hizo, muy bien? Se me dijo, ¿cómo es? Llama el técnico, si tiene Dayo, el técnico. Dairo Edívar Montesino. Es el técnico de Alianza Petrolera. Sí. Bueno, pero es, yo, un yo, es que no, que no tiene, es es un pero... De barranca, de barranca. Uh, cualquiera. ¿Quién es? ¿Quién Es el interino, es, es interino del de, de, de equipo el de bomberos de Barranca. Le va a apagarle el incendio allá. Claro, bueno, cualquiera. <risa> no no <risa> le ganó el técnico interino, porque no me a decir que le ganó Suárez a Nacional. Le ganó el técnico interino no, de Bucaramanga Suárez, el Suárez señor señor no desde la raya No, Suárez apareció y a pase ver. vitrina ah, Suárez sí. no tuvo tiempo Ni siquiera de hacer una práctica con ese equipo Él no puede decir que esa victoria es de él ah. Sería absurdo pues. ah. él, era el técnico. él era el técnico A ver, Ay, qué vamos a hacer esta pausa Y ya regresamos con ustedes Ya regresamos con ustedes La pausa la hacemos a nombre de Colanta Con las nuevas carnes Eso, Porcionadas yo, sí. Colanta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 Retornamos al Superdebate, los temas polémicos del día Este debate todos los domingos 9 y 30, 10 y 30 aquí en Teleantioquia ¡Emociona! Y los lunes, los martes, los miércoles, los jueves y los viernes De 12 del día, 3 de la tarde, en todas nuestras plataformas Por YouTube, Rafa Gol Linares, en Facebook, Rafa Gol al aire Y en nuestra página, emisora virtual, la emisora virtual de Rafa Gol es www.rafagol.com Bueno, seguimos en el debate Y vamos sacando de una vez Las conclusiones del partido del Medellín Y para ustedes quién fue la figura del juego Comienzo con Luciano Para mí la figura del juego se llama Jason Guzmán El volante del equipo de Envigado Y Envigado sufre el mismo problema de Atlético Nacional Un jugador inoperante Absurdamente sostenido Todo el tiempo, casi todo el tiempo Del partido por el técnico El argentino Toledo Inoperante absolutamente Quitándole puesto la sombrita Durán Que pintaba también, Le quita el puesto el tal Toledo Para estar parado en la cancha Eso es lo que no se justifica Sin mucho, Envigado le plantó cara al Medellín E hizo todo para ganarle Y Medellín el problema es que tampoco Bolillo es mago, no es que tenga mucho personal tampoco. No es que tenga la super nómina que pintaron a principio de temporada tampoco. Es que ese es otro factor. Medellín no tiene la gran nómina que todos creen que tiene y chicanean y sacan pecho porque realmente hoy se demostró que esa gran nómina no estaba para nada en este partido ante Envigado. Sí, lo que pasa es que no para que no tenga la gran nómina, pero lo poco que tiene no lo sabe utilizar. Es un problema del Bolillo Gómez. No lo sabe utilizar. A ver, señor, eh... sí, porque es que Gustavo. cómo cómo va a crecer un equipo que al comienzo pintaba tan bien, nos ilusionó cuando eliminamos a Junior en cuartos de final de la Copa. Entonces, ahí es donde uno dice, este equipo tiene que dar más. Se ha quedado en la fase ofensiva, porque al comienzo, como bien dijo Juan Diego ahora, funcionaban mejor Reina, Buletich y Mier. Ahora no, ahora reina el banco. Mier no funciona. Entonces, yo creo que Bolillo Gómez tiene que poner al jugador en donde mejor se desempeñe. A Mier lo hemos visto es como media punta. Ahí hizo 10 goles con la equidad. Ahí tiene que jugar. Ahí tiene que jugar, no se pueden poner a inventar. Y Buletich jugar ahí donde, rotando en la posición de Mier, en los primeros partidos hacían eso. Y Mier hacía gol y Buletich también. Entonces, ¿por qué no siguen...? En, en, esa, en esa tónica. Y ojalá se recupere Víctor Moreno porque Rolín, mamita querida, yo no sé cómo es jugador disque internacional este, este, este uruguayo. Y la gente, mucha gente hoy escribiendo en las redes sociales, porque para destruir estamos solos. ¿Que por qué Bolillo no pone a Luiza Hombre, este jugador está demasiado trajinado, está demasiado cansado es el jugador que más ha jugado 13... Yo no sé, se han jugado 13 partidos y él creo que casi que los ha jugado todos. Entonces ahí vienen las lesiones musculares y por eso hoy lo guardó para tenerlo más adelante porque si no se va es de una para de meses. Así que tranquilos a los hinchas, tranquilos a los hinchas, no crean eh, por allá lo que la gente escribe. Bueno. escribe. Y, y mire esto, Rafa, para finalizar. Medellín tiene, ojo, tiene solamente en cinco juegos... Dos goles en contra en cinco partidos, así sea saca de empates Así sea puro empates, pero Medellín tiene. ¿Y en qué cinco, quiere decir eso? De, oiga, en cinco partidos solamente ha recibido que dos goles en contra. Defensa. No, eso indica que Medellín es un equipo que sabe defenderse y que tiene, recibe poco gol. Es más, el arquero en tres partidos sacó la valla en cero. Así. Pero la otra, pero vamos a la otra. Ocho goles a favor apenas. Entonces, bolillo, tenés que soltar más el equipo. Pero, pero para Ahí pero está claro, así. Sabe defenderse y porque en todos los partidos la figura es el portero. Si sabe defenderse también. Es que el portero está si para es, eso. Si es tan bueno, si es tan si bueno. Y si es tan bueno el sistema defensivo del Medellín, ¿Por qué le llega? no le tendrían por qué llegar. ¿Por qué le llega? Y el que está salvando Medellín se llama Mosquera Marmolejo. ¿O no? Y ya pero, se le no. no. Pero yo, ah, bueno, se pero no. yo Entonces, Ahora, ese cuento pero, que pero, el sistema pero, defensivo, sí. lo último en Guarachas, analicen lo mejor. Porque le están llegando y muy fácil. y muy fácil porque ha sacado el cero en tres partidos por, porque no solamente es el arquero por oh no, no solamente es el arquero claro, Entonces, si a en todos los partidos por, entre otras cosas porque ese arquero claro. el arquerazo ese lo, en estos días lo canonizó el Quilabo, espero que ahora nos diga cómo hizo. A ver, el cirujano. Hay que volver, Medellín tiene que volver a la actitud, a la concentración de los primeros partidos. Es un hecho impajaritable. Y uno puede tener una cantidad de disculpas para ayudar un poquito con la causa del Medellín. Decir, mire, tiene cinco bajas, cuatro titulares están hoy lesionados en el departamento médico. Víctor Moreno, Mosquera Marmolejo, Robert Harris, James Sánchez. Y hoy seleccionó lesionó figura. ¿no? Y Julián Gómez suplente, hoy se lesionó. O sea, pero hay cinco bajas. Y uno puede sacar la disculpa que sacó también, que, que le escuchamos con mucho respeto a Páncer Carvajal en la rueda de prensa que dice Páncer Carvajal, apenas entre el último partido eh, contra el Deportivo Cali y el de hoy Apenas pudimos trabajar 20 minutos. Y es un equipo, en nosotros, que hay que darle con bolillo mucha información a los jugadores. Y si no, y si no tenemos tanto tiempo por los viajes y demás, ¿Y cuánto trabajo ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, ¿Y cuánto puedo trabajar en eh, Estamos hablando del ¿Y Medellín. Fe, estamos, y militarios, y militarios, y estamos y hablando Medellín, Medellín y Cali. Bueno, pero Medellín sigue sí invicto. Oye, Rafa, este equipo ah, mayor bueno. de Medellín no ha perdido un partido. Bueno, bueno. Perdieron fue los peladitos dos partidos contra el Junior y contra el Tolima. Ah, bueno, hay un consuelo. Pero este ah, equipo bien. mayor... Este invito, se ese no es otro sueño. problema del Medellín Que todo lo disculpa no le exigen. Vea, la, la disculpa no. más cae a los cabellos Que está invicto Porque no perdió Cadavid no perdió Harry Pero perdió Chirri y perdió yo no sé quién Y no son puestas tan superclass Según tú, Velosa Chirri y compañía <risa> dos, pues superfiguras pues. Están jodidos Entonces este no, este los peladitos No responden y los mayores tampoco responden bueno, Estamos en las pregados. conclusiones ya Eh... Le doy la palabra a Juan Diego Arroyave. Rafa, empató Medellín, no perdió, es lo que decíamos ahora en el comentario, que por lo menos los números algo le favorecen al equipo y todavía sigue ahí sumando, pero en niveles individuales hay que destacar lo de Buletís. Sí, en Envigado se destacó este muchacho eh, Jason Guzmán, pero por Medellín es ponderable lo de, de Buletís, Jugador que viene al sector defensivo, inicia jugada, aparece rápido, pasa a la, a la zona de ataque. Su jugador que está por banda, es jugador que está por dentro, se eh, triangula. Eh, es el primer, de, el primer defensor cuando hay una, tiene una buena reacción a la pérdida. Entonces, creo que es tal vez el único jugador que se le puede entregar un rendimiento eh, eh, lineal, que no, no, no, no varía, siempre es alto el de este argentino. Lo de Medellín, sí, con este empate, pues sigue sumando. Es un punto, no se perdió. Y me trae este envigado que, sí, lo, y lo que dice Luciano ahora, qué bueno que así jugaran siempre. contra todo, yo, eh, Perdón, el Kip fue, perdón, el Kip. Cómo, cómo que jugaran siempre sí. así contra todos los ah, sí. rivales, porque siempre juegan también bien juegan, contra, contra, contra, contra los malos de, largo, de largo, broba, Junior! Ya, ya mucha le, van, gente ya le van a cobrar derechos de autor, sí. o, yo lo, ah, lo sí, primero, sí, sí. A ver, don Elkin, usted fue el que lo canonizó al arquero claro, en Medellín, Y aquí dale. se enojaron, aquí dijeron, ¿usted por qué a Mosquera no, lo por... pone San Mosquera? Precisamente ese arito que parece tener el arquero de Independiente La Medellín, Aureola. que infortunadamente se lesionó, es por eso, porque ha sido un jugador salva partidos, salva partidos en el este Independiente Medellín. No es, tan bueno. no es tan bueno el sistema defensivo, porque Rolín deja mucho que desear, porque por derecha Arboleda todavía no se consolida como ese buen jugador que por algo llegó al conjunto Independiente Medellín. El único me parece que salva. Eh, además del arquero de Independiente Medellín Las Papas, ese eh, Cadavid, que me parece es otro Cadavid en relación con el semestre pasado. Yo voy a responder su pregunta, porque es que su pregunta en, este, en esta ronda es ¿quién, quién fue la figura del partido, Jason Guzmán, el 10 de Envigado, porque marca diferencia. Claro que si sí, Guzmán las opciones que tuviese... El 30% las anotara, sería el goleador actual del fútbol profesional colombiano. Le falta eso. Y yo sí me voy a correr un poquito. No porque Augusto tenga coronavirus, pero sí de pronto se me pega el conformismo. Que entonces Medellín lleva puntico, si bien Velosa, Medellín entre más puntico haya consiguiendo y no gane, sale de los ocho de Colombia. Por eso yeah. es que a Medellín, señor hay que exigirle como equipo grande. Muchos aquí no le exigen y por eso le pasa lo que le pasa al Medellín. Pues no me como empató y está dentro de los ocho, como iría el pibe para algunos, no hay problema. Bueno, pero, De todas maneras, a Jason Guzmán es un gran jugador. Lo que pasa es que no. no. Las oportunidades que tiene la, pues constantemente... Todas son creadas por él. Sí, son creadas. Que si equipo. él hiciera todos los goles de todas estaría las que tiene... No, no estaría en Europa. Lo hubieran sí. mandado en el Robert más... A Marte, allá estaría seguramente. <risa> Le quiero preguntar a Gustavo Osorio, porque es que faltó tres figuras. Dio la voz y Luciano, pues usted no dio figura al partido. Yo, yo di figura a Buletich. Ah, sí, bueno. Sí. Eh, Velosa, ¿quién? Guzmán, el hombre de la ceja en el departamento de Antioquia. De ¿Guzmán? Unión, de la unión. Guzmán. No, y, ¿Y Juan Diego? no de la ceja. Para mí, Agustín Buletich. Bueno, entonces, digamos que eh, el, el hombre que podría estar en Marte eh, fue la figura. Jason Guzmán, a mí me encanta ese jugador, pero lamentablemente...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 Bueno y ahora sí vamos, rematemos el verde, ya hemos hablado mucho de Atlético Nacional. Nacional juega el martes, Luciano, frente Alianza. Y, y sí sería preocupante, ¿ves? Que que es llegara a ese equipo y como Nacional ahora dice, o siempre ha tenido ese remoquete de Levanta Muertos. capaz. Usted es capaz. no fue el usted no fue el que lo bautizó. Sí, claro. Usted no claro. es el padrino de esa chapa es, de eso casualidad. Eso es histórico, eso es histórico. No levantó a Bucaramanga, eso es histórico y comprobado, es que eso no es ninguna chapa. Eso está comprobado históricamente. Y el problema de Nacional no es, no es de fútbol, porque los jugadores de Nacional son superdotados para jugar fútbol. El problema de Nacional es de actitud, de ganas, de convicción, de amor por la camiseta de la cual carecen. Ese es el problema de Nacional, de sinvergüenzada en la cancha, donde todo el mundo va a hacer lo que le da la gana y no atienden todo y el técnico... Se, se queda callado y se aguanta que un montón de jugadores como es uruguayo, el tal Alves, se pare en 95 minutos y no lo toque. Ese es el problema de Nacional por fútbol. De, es, tiene más fútbol que cualquiera en Colombia, los jugadores de Nacional. Pero en la cancha no lo demuestran en lo absoluto y esa es la gravedad del problema que en este momento vive el verde. Tiene dos partidos para, que son ganables para asegurarse en la tabla ante Petrolera y luego el próximo sábado este martes frente a Petrolera a las 8 de la noche y el día sábado va a Río Negro a jugar con Águilas a las 8 de la noche también a son partidos muertos. ganables, pero ojo que esos rivales son <coughs> los que más complican a Atlético Nacional, así que nada de raro, Nacional que tiene 14 puntos y está que sale de los 8 en estas dos fechas, en vez de sumar Salir de los ocho. No. Yo los que dos rivales hay, en crisis. Hay, yo espero hay, que sumen. A ver, hay, cirujano. Hay una buena noticia y una mala noticia para Nacional. Una buena que ha ampliado su contrato otra vez, renovó contrato rifle Andrade, su estelar figura en el medio campo. Y la mala es que cuando el equipo iba a viajar para Bucaramanga, porque Bucaramanga bajaban, vía terrestre a Barranca Bermeja, se quedó dormido Michael Chacón, el volante recuperador que llegó de allá de los países... De, de bajos. Esos, bajos, ba, de los países bajos. Este jugador se quedó dormido y tuvieron que reemplazarlo a última hora con otro jugador en el desplazamiento no de la formación titular. Vamos a ver qué determinación va a tomar la Y joder. no lo van a multar porque eso es de irresponsabilidad completa. Pues no lo multarán, no le dirán nada. Ay, mijito, tranquilo, la poesía, ve, no se quede dormido. <risa> bueno, Edir, Así se definen las cosas de Nacional. Seguramente. Serán capaces de ir a decirle, ay, pelao, qué, pe qué pena con usted tener que decirle a esto, hombre, qué pena tener que decirle esto, no se vuelva a ¿Te quedar regalaron dormido. una almohada No entonces. se vuelva a quedar dormido. Usted es muy buletero esa, hombre? No, hombre, no, buletero no, Rafa, es que, es que ese es el problema del Nacional, que no hay autoridad, no hay mando, no hay mano dura de nadie en el equipo verde de la montaña. Bueno, a ver, eh, Juan será Diego? que ¿Será que de pronto el, el martes le darán viento en la camiseta a Edívar Montesino, el nuevo técnico de Alianza Petrolera? ¿Será que ya ese será el partido que lo va a catapultar como un gran técnico en Colombia? Porque... De eso, de eso, de Nacional, cualquier cosa se puede esperar. Solamente esperar qué puede el equipo en el, en el tema de los jugadores, qué puede presentar, qué puede hacer, cómo puede parar el técnico, con qué va a jugar y a ver si de pronto, pues de, de una vez por todas, pues comienza a aplicar revulsivos en la nómina. Porque hay jugadores que de verdad ya, ya los plazos están vencidos. Ya Alves, yo creo que Alves ya mostró que no es un jugador que el fútbol colombiano no le va a dar, que hay que esperarlo, sí, pero entonces espere lo que juegue 20 minutos, juegue media hora. O pues si es que le da miedo al técnico cambiarlo porque pasa lo que le pasó a Guillermo Almada en, Almada en Ecuador. Eh, bueno, bueno muchas, muchas cosas pueden mucha, pasar. Mucha, mucha gente está esperando que le den la oportunidad a Tomasito, a Tomás. No, no, no. Y, y, ah, no es que... No, pero, el hijo de Juan. Tomás es el hijo Juan, de Juan. en proyección. Al hijo de no, no, no, este A momento. ver, eh, don Elkin, la voz, le doy la palabra. Pues usted dice y mucha gente está esperando la oportunidad a Tomás. Yo diría que hay que dársela paulatinamente porque este jugador no debe... Eh, enfriar las papas calientes que tiene Nacional en este momento por falta de definición de los delanteros y sobre todo de Alves. Yo sí espero, así un amigo mío diga que no, yo sí espero que don Jefferson Duque vuelva no, muy rápido al equipo atlético es, nacional, sobre todo Estamos porque juntos. él hace lo que el técnico no. Se para en la raya y él no es el técnico, pero le dice, señores, claro, sí. a correr, pues, ¿qué pasa aquí? Para lo que no hace el técnico lo hace Duque. Yo espero que vuelva Duque a Nacional bueno, para y con goles. Duque otra cosa es en el equipo verdolaga. Bueno, por ahí es el capitán. Llegamos a la pregunta, Rafa Gol Unidos por Antioquia. Por Antioquia. Sí, así Rafa Gol Unidos por Antioquia, esa es nuestra pregunta de los domingos. Y hoy la pregunta era, ¿cuál ha sido el máximo goleador histórico del Envigado Fútbol Club? Que hoy jugó el partido. La respuesta la tiene el doctor Braulio Espinosa Alcalde de Inmigo, Doctor doctor Braulio Buenas noches, bienvenido ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tal Rafa Gol? Un gusto Neider Morantes, 53 goles Sí señor, esa es la pregunta Rafa Gol, unidos por Antioquia Neider Morantes Alcalde, usted es usted muy joven ¿Pero qué? ¿Ha jugado fútbol? ¿En qué posición se ha desempeñado? No, yo la verdad me desempeñaba muy bien en la banca En la banca, o volante de recreación <risa> Volante de comité de aplausos Comité de aplausos, <risa> alcalde, ¿cómo va en Vigado? No, mejor no puede estar, aunque las dificultades como cualquier municipio Pero vamos en el proceso de vacunación supremamente bien eh, Con una logística muy bien manejada por el hospital y por la Secretaría de Salud, por todo el personal médico pero además en obras hacia adelante, ni un paso atrás, mostrando que este país tiene que tener la capacidad de pasar esta pandemia y cualquier situación negativa que se venga, los colombianos siempre tendremos la capacidad de superar. ¿Será que en pandemia es donde se ve el, el, el carácter de un administrador? Porque no nos podemos bajonear. Pues una vecina de un barrio me decía, usted delgadito, pero como el hierro. Y así nos vemos, una administración que no se ha dejado doblar por las dificultades y por los temas negativos, sino que al contrario hemos mostrado capacidad de superación y capacidad de ayuda y capacidad de entrega a nuestra comunidad. Es que usted tiene más masa muscular que yo, entonces ahí está. Que Dios lo bendiga. Hasta luego. Señoras y señores, esta sección se llama Rafa Gol Unidos por Antioquia. Hola, soy José Fernández Cobar, alcalde de Itaulí. Quiero enviarle un saludo muy especial a Rafa Gol y a todo su equipo de trabajo, que ha vuelto nuevamente a las cámaras en Teleantioquia después de esta pandemia. Un saludo muy especial, un programa que lo vemos muchos antioqueños. Les habla Diego Agudelo, el alcalde de Girardota. Me siento muy feliz, muy contento de que Rafa Gol vuelva a los hogares de todos los antioqueños. Por Teleantioquia, con todo su equipo de trabajo. Lo necesitábamos. En medio de esta pandemia no hay nada mejor que verlos y escucharlos. Bienvenidos. Nos sentimos muy felices todos los antioqueños con que Rafa Gol vuelva a estar con nosotros todos los domingos. Un abrazo, un gran saludo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Eh, por favor, Luciano, me regala un número del 1 al 202. 100, 100, 100, cerrar. Usted dice el número 100, corresponde al señor Oscar Darío Calle, Oscar Darío Calle, que vive en el municipio de La Estrella. Gana premio, usted nos ganó el reloj. Por favor, Osorio, un número. El número 28 y es el último día de este mes de febrero. Uy, 28 mañana. Primero le corresponde a Diana, Diana Marcela Zapata, vive en el barrio Belén. Y armarse Marcela Zapata se gana la camiseta de independiente de Medellín, y voy, voy, voy, ahora sí con, vamos a cerrar con vitrinazo, porque nos bueno, acabó el tiempo, por aquí tengo vitrina para Juan Diego Marín, para Andrés Ruiz, ahí la gente, y Vicky lo Lopera la gente de Macro, para Carlos Mario Estrada, doctor Carlos Mario Estrada Sergio González Villa, para don Jorge Zárate Juan José Aos, para Diego Romero, para Alexander Varela, y al pastor Carlos Álvarez Victoria, en Viva FM que nos hicieron un homenaje esta semana, muchas gracias. ¿no? A John Freddy Quintero y Carlos Daza, a la nueva sensación de la música urbana en Colombia, Yes, y su equipo de trabajo, a John Jairo Vázquez y a la doctora Eva Inés Sánchez y familia. Y también eh, vitrinazo para Diana Marcela Gómez en Buenos Aires, en Loreto, Familia Bolívar, Pedronel Jiménez que está cumpliendo años en San José de Costa Rica, es hincha de Independiente Medellín, Jorge Lealdo Manco, también Duban Tuberquia, Miguel Cortés y Juan Guillermo Villa. Bueno, a Leo Agudelo, Argiro Donas, Miro Jiménez, Felipe Trujillo, Fernando Zapata y César Giraldo. Para Ramón Arango, que está con su hermosa hija Viviana, allá en su residencia, o sea, no se pide en el programa, hincha del Medellín. Para el profesor Andrés Lemus, con la profesora Verónica, está con Estefanía, con Kevin y con Matías, en el municipio de Copacabana para Yoleina Carvajal con su hijo Alejandro, allá en el barrio Robledo, y para Daniel Ríos López en el municipio de Abejorral. El saludo muy cordial y solidaridad para don Mauricio Tobón, porque ha muerto su señor padre, don Gustavo Tobón. Aquí le enviamos un mensaje de solidaridad, paz en la tumba de un gran amigo, don Gustavo y don Mauricio Tobón. Tengo también el vitrinazo para Jaime Vanegas, comunicador en el Congreso de la República. Andrés Moreno en el municipio de Bello, gran profesional de deportes en Bello. Saludos a la banda del Ojo Picho. Johan Arenas, ¿Sí? don Giovanni Escobar, www.noticiasdelverde.com. A la manicortica también, Fay Martínez, locutora. <risa> Un saludo cordial. Se la lincha el Cali, hombre. Ay, no, no la puedo no. saludar, ok. No. Bueno, cerramos con colanta señor. Claro.